Hola todos bienvenidos a un nuevo vídeo de World Thunder. Esta vez vamos a jugar con los tanques alemanes en el escenario de jungla. Solamente una zona, la zona por conquistar. Partimos lógicamente desde esta zona de salida con nuestro Leopard. Y vamos a ir rápidamente a por la zona como a mí me gusta de cabeza. Nada más empezar rápido a conquistar la zona. Espero que me acompañen. Vamos a ver. Adelante, arrancamos. Venga, rápido. Vamos Leopard saltos, palmeritas este es un tanque rápido venga vamos partos hacia el río, bueno me dejan a mí el camino libre para que haga aquí la entrada en la zona estamos casi ahí ya no veo a nadie todavía ningún enemigo ahí ya se ve un antiaéreo un carro Medio. Venga, vamos rápido nos atasquemos vamos casi ahí venga parece que vamos a llegar los primeros Mira, aquí estamos perfecto venga la conquistando la zona marcando fiat esos tanques pequeñitos, o son sea, latas con un cañón criminal, son una lata desde luego, pero son rapidísimos un justo ahí. la tengo perfecto razón es nuestra compañero dos han caído, vaya desastre los tengo justo, ah, eso también ha caído ese a sacarlos compañeros, compañero el blanco ahí tengo un carro ligero quién será quién será este qué está intentando subir vamos a ver si lo si podemos un misil un misil y acaba de destrozar a mi compañero quién es, este es el mensaje MP1 vamos a ver ahí justo así si lo pillo ah, mira, justo ahí ahí aparta de la torreta se acabó Estupendo. Vengador, mi compañero. Otro tanque ligero. Venga, vamos a tirarle unas bombas. Tanque ligero de estos con una buena bomba puede ser que caiga. Impacto. Tengo ahí, Tiger. Sí, me está marcando. T-32. Este Toma. ha rebotado botado la torreta tanques pesados, bueno, parece que mi metálico de artillería está surgiendo efecto venga impacto crítico, está avanzando por aquí, vamos a ver este tío dónde está, mira, ah, esto una latita, un Fiat de estos, un tanque de estos pequeñitos estupendo, Andos. venga dos, vamos a regar a estos Os escondáis, venga que se está esperando, T32, tanque pesado Pacto. no dejan de surtir efecto las bombas que estoy tirando por ahí. Muy bien. Eso no retiene. Pero mis compañeros están ahí. Ahí detrás viendo a ver qué es lo que pasa. Venga, por favor. Pacto impacto, Venga, vamos a defender la zona A. Se están acercando demasiado. Que soy yo el único que está aquí arriba bueno, no sé por qué decir que me ser igual Uf, esto es lo que pasa por no tener un equipo pues claro que sí necesito que me cubráis con pis tanque medio subiendo por ahí no sé por dónde me va a salir si por aquí o por la cuesta cuidado cuidado con ese por favor, a tengo un compañero, un tanque ligero, me tengo justo la retaguardia, a ver si me cubre, por lo menos el flanco, el flanco derecho, que no se me acerque por ahí, venga si está subiendo por ahí, quién será, a ver por dónde se decide, ah, viene justo por ahí, por aquí viene, ahí lo tengo, ¡Ah! americano, Sherman, ah, un avión, un avión, un avión, vale hombre, justo, justo en el momento, Venga, vamos a reparar rápido. Otras de humo. Bueno, mientras conquista el amiguete que tenemos aquí, este Sherman se está haciendo con la zona. Y mis compañeros aquí, que no sé qué están jugando. Están jugando ahí, en la zona de aparición. Venga, reparación rápida, vamos. Ese Sherman sigue ahí, conquistando la zona. No sé por dónde me va a salir. Ahí lo veo, justo ahí. Está felizmente, me acaba de marcar, me está marcando evidentemente. A ver, a ver, a ver, por dónde te puedo coger. Venga, vamos a ver... Ahí, ahí, ahí justo aquí. Venga. Venga, la torreta. Vamos a retroceder un poquito. ¿Dónde estás... Nos está acercando, venga, bombas, con dos bombas. No sé si ¿Son para mí o son para él? Me voy, me aparto. Uh, vamos a ver. Pues ni para él ni para mí. Acaba de disparar, venga, bomba. Ahí lo tengo, vamos. Venga. Este también carga rápido. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos, venga, venga, venga, venga. Ay, que mierda de disparo. acaba de dar. Venga, vamos. Vamos rápidos, venga, vamos a dejarlo tonto. Venga, vamos a por él. Venga, no se lo puede escapar. Venga, te tengo. Vamos rápido ahí fuera, se acabó. Vamos a por la zona. Venga, vamos. Mientras de humo. Venga, bombas para mí. Arreglado. todos o sea, ¿Qué están haciendo ahí aquí estoy yo solo sufriendo implacable, los enemigos, ataques, aquí ha carro medio otro que está ahí arriba campeando, venga un avión me acaba de pasar un avión por encima la zona es mía otra vez venga, dos bases capturadas bueno, yo ya me voy a quitar de aquí se pringen otros vamos a ver qué tengo por este flanco aquí tengo un tanque medio no es quién es Panzer Panzer 5, está justo detrás de ese montículo desde aquí eleve las antenas está muy bien muy bien escondido a ver a ver a ver nada, nada. los tanques que suben por ahí eso aunque medio otro pesado ahí está el RU81 Uno y el otro que le viene detrás y abajo un antiaéreo venga o oh, T32 venga nada venga que vengan todos me dispara Vaya oh. <ríe> la hormiguita italiana ¿no? Estos bichos que son rapidísimos, ¿eh? vamos con el Tiger. Son rapidísimos, pero es que nadie me apoya. De aire, ¿eh? no, este tío está muy lejos, ah, está justo detrás. A ah, este no lo puedo dar. Claro, han tomado la zona. Y estoy yo solo. ¿Cómo que desastre. No se puede ganar una partida así. vamos a atacar el punto A, el macho, ahí tres tanques ahí los tanques, tres, no, no sé, ahí están, no sé lo que están haciendo y sí, que vuela bueno nosotros como siempre vamos al trabajo no me quedo aquí, aquí no el tonto, vamos al lío no corremos tanto como con el Leopard pero bueno, vale ya vamos parece que el tanquecito ese italiano la tita esa, como digo yo, está justo ahí, en la zona A tengo a dos compañeros acojonados que no saben cómo entrar y bueno, hay más, hay un tanque pesado Muchachos, no a ver algo. Nada. Avanzamos, venga, tanque medio y tanque pesado en la zona. ¿eh? Vamos al lío. venga, vamos. bombas, vamos, rápido, vamos, corre, corre, corre, corre, corre, corre. vamos a alejarnos rápido, Esa es la tercera bomba que ha caído, perfecto, no se hace nada, un IS-2 que acude, venga, tanque pesado y tanque medio, vamos para arriba, venga, compis, esta partida no se nos puede escapar ahora, venga, conquistando la zona, muy bien, compis, venga, ¿Quién queda ahí, tanque, Sal, el tanque medio también. Vamos al lío. Un solo tanque pesado, ¿no? Solo ve uno. Venga, mi compañero ahí conquistando la zona. Y el otro con. Ahí está el 332. Está justo que acaba de disparar. Vamos a ver. Venga, sí que que ser nuestro. Venga, ahí te cojo. Venga, vamos, vamos. Ahí, se acabó. Con estaña. Conquistando la zona. Muy bien, compi, ese y S2 y ahora la bomba. ¿Qué, compi? Me disparado. Vaya, un avioncito. Tres de tres bases capturadas. Qué estupendo. una andana de artillería. No se cansan, eh. Puedo subir al avión. Sí, pero no voy a subir, voy a salir aquí. Vamos, vamos a flanquear por esta parte. A ver qué nos encontramos. vamos la partida la tenemos que ganar está casi a punto, a punto de caramelo ya vamos vamos a ver que nos encontramos por aquí esa es la zona de salida Mira Aquí de los venidos. ahí me está marcando ese cazacarros será? quién será? no lo sé aquí tengo unos 540 metros, quién es? quién es? vamos, está que pesado, ahí lo tengo, venga vamos, ajusta Estupendo. ¡Ah! Oh, ¡Toma! Destrozado. 5. Y ese cazacarro que acaba de caer. Estupendo. Muy bien. Esta partida ya está ganada Normal. Casi la perdemos. Venga, se acabó. <risa> Último esfuerzo. Yo ya bastante esfuerzo he hecho ya hoy. Misión cumplida. Estupendo. Yupi. Vamos a ver los resultados. Segundo en el equipo, mil pepinacos, ahí está, estupendo. 5 objetivos terrestres destruidos, 3 zonas capturadas, un 87% de actividad en la batalla, muy bien. Muy bien, y avanzando a la investigación del TAM. Para ir finalmente a por el Raff Muy bien, genial. Estupendo. Se ha ganado esta partida. La otra anterior la, la habíamos perdido. En avance hacia el ring vídeo anterior y esta partida si sí se ha ganado estupendo bueno espero Chacales que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros si no estáis suscritos al canal y si no es mucho pedido por favor compartir bueno un saludo muchas gracias nos vemos en el próximo chao